¿Dónde estás, corazón? Que no puedo ya vivir sin ti Yo no puedo olvidar Esa vientre que te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 Se acabó la botella Y la hebra Nada que llega Pero llega ¿Dónde estás, corazón? Que me quiere casi Yo no sé qué pasó Que te busco y no te puedo Por eso yo te quiero que tú eres mi vida. Por eso yo te adoro, que eres gran consentida. Por eso yo te quiero que tú eres mi vida. Por eso yo te adoro, negra consentida. Gracias. Ese bonito aplauso, ¿no? compadre Darinel Álvarez, gran seguidor de los guapayosos, muchas gracias, verdad, por ese apoyo incondicional para todos los presentes, muchas gracias, verdad, compadre vero palmado, hombre, gente que sirve desde Belén, no está la gente de Belén.